Buenos días a todos y todas. Queremos en primer lugar agradeceros que nos acompañéis hoy en este segundo ciclo del seminario Investigando Nos Transformamos sobre Educación Inclusiva. Queríamos agradecer a Asunción González del Hierro y a Gerardo Cheguita también que nos acompañan hoy. Bueno, yo soy Inés Guerrero, soy responsable del área de Educación Inclusiva de Plena Inclusión España y desde Plena Inclusión, ¿cómo es la educación que queremos? Pues la educación que queremos es una escuela para todas y para todos, que no esté centrada únicamente en las competencias curriculares clásicas, sino que esté basada en competencias para el desarrollo de cada proyecto de vida en su contexto natural. Cuando hablamos de este modelo educativo, eh, pensamos en este modelo que transforme el modelo social. Ya hay un consenso teórico claro en que es necesario mejorar la escuela ordinaria y crear las condiciones que permitan que todos los niños y las niñas eh, por fin se eduquen en común. Pero parece que aún no tenemos una estrategia política clara que dote de recursos económicos y los planes de acción que necesitamos para que el discurso se convierta en una acción concreta. Aunque sabéis que este año se ha aprobado la LOMLOE y esto supone un gran reto para, para toda la comunidad educativa. Aunque sí disponemos de experiencias de referencia en, de ámbito internacional y tenemos que utilizarlas ¿no? para poder aprender de estos países. Creemos que la escuela debe cumplir una labor social fundamental y es que existan las mismas oportunidades para todo el mundo independientemente de su origen y de sus condiciones personales o sociales. Por ello las escuelas necesitan herramientas para repensar cómo avanzar hacia esta educación y sociedad más inclusivas y en base a esta necesidad pues hemos desde plena inclusión estamos desarrollando líneas de colaboración con equipos de investigación como el de Asunción, el de Gerardo, que tienen una amplia experiencia y un gran compromiso con la educación y la inclusión. Sin más doy paso a mi compañero Eduardo Jimeno que es miembro de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy, soy miembro de la plataforma de Pena Inclusión España. Os voy a, a decir un poco cómo, de qué se trata y cómo, cómo funciona. Somos personas de varias asociaciones de, de toda España que de vez en cuando nos reunimos y, y luchamos por los derechos y por las obligaciones de las personas con discapacidad. Es, es un grupo súper enriquecedor, gente muy, muy trabajadora muy trabajadora y muy activa y es, es un orgullo y poder eh, aportar mi pequeño granito de arena vale y, y ahora también quería decir yo soy soy de, o sea representante pero también ejerzo esta reunión porque soy, eh, soy padre tengo la suerte de tener una niña de dos años y medio y aunque todavía no está en el colegio empezará el curso que viene yo lo que quisiera es que, que tuviera un, una educación lo máximamente, eh, o sea, basada en la igualdad de condiciones, en el que se la porque, porque un modelo obsoleto y, y un modelo donde se cerran puertas, o sea, depende de qué gente, pues, pues depende de qué razones, pues no, yo quiero educar a mi hija en, en el respeto y en la igualdad y en todas las oportunidades para que ella luego pueda elegir lo, lo, una educación que le, que, que le aporte lo máximo la, la máxima satisfacción posible. Muchas gracias y gracias por, por dejarme hablar en, en, en esta reunión. Un saludo. Muchas gracias Eduardo por, por estar hoy con nosotros. Y nada, sin más, a continuación, vamos a empezar ya con, con nuestros ponentes. En primer lugar, Gerardo Echeita. Gracias, Gerardo, por estar con nosotros hoy. Gerardo es profesor titular del Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro también de EQUIDEI, que es el Consorcio para la Educación Inclusiva. Él nos va a presentar el termómetro para medir la inclusión de un centro educativo. Adelante Gerardo, cuando quieras. Muchas gracias. Entiendo que se me ve y que se me, que se me escucha. Muy bien. Eh, muchas gracias y pido disculpas por haber llegado un, unos minutos tarde al inicio, pero tenía una clase y mira por donde justo al final hoy los alumnos han querido ser muy participativos. No. no Precisamente porque el tema que estábamos hablando era las cuestiones relacionadas con la inclusión, con la equidad, con la personalización, que es lo que también se vincula. Y eh, siguiendo las reflexiones de Eduardo, estaba muy empeñado en que mis estudiantes entendieran la relevancia precisamente de las políticas y de las visiones más inclusivas como futuros profesionales que tendrán que trabajar, ojalá sea en un contexto escolar o fuera de él, vinculados a a una sociedad con mayor equidad y afortunadamente les ha interesado la temática y eso ha hecho que lo que no suele ser habitual hayan querido prolongar la sesión más de lo, de lo debido bueno voy a, a compartir pantalla voy a, a mostrarles mi, mi presentación luego también quería mostrarles un vídeo espero que en que no, la plataforma no lo deje y si no pues eh, buscaremos otro otro medio eh, Decidme, por favor cuando si se ve la presentación Sí, Gerardo, si se ve, muy bien. Bien. Se ve pues, muy bien perfecto muy bien pues eh... bueno pues eh, adelante con ella es una presentación que aunque la hago yo la, la, la... está preparada con en particular con mi compañera Mariluz Fernández Fernández Vlázquez con la que hemos estado en los últimos años de manera intensa, aunque con el apoyo también de otros colegas, eh, elaborando para plena inclusión precisamente este instrumento que hemos llamado así genéricamente un termómetro para valorar la inclusión en un centro educativo y también eh, cerca de los centros que lo han querido usar para valorar su, su temperatura eh, inclusiva. Quiero, creo que los que estamos hoy aquí compartimos eh, claramente la, la idea de que, de que y, ple, y plena inclusión en la primera, que somos soñadores. Somos soñadores, como se acaba de re, reflejar precisamente Eduardo, ¿no? que soñamos por un, por un mundo eh, distinto, con horizontes diferentes. Eh, soñamos sobre todo un mundo de respeto y de reconocimiento de la eh, de la diversidad. Y por eso estas sesiones son, eh, sobre todo, como diría el poeta Anso Hughes eh, una, una llamada, eh, un, un tender nuestras manos para que sean más las personas que se unan a estos sueños que en algún momento han parecido eh, imposibles eh, desde muchos puntos de vista, sociales, políticos. que nos iba a decir que después de la Segunda Guerra Mundial, donde las grandes naciones de este, de, de, del continente europeo estaban eh, destrozadas, se habían agredido mutuamente hasta los niveles más insospechados, eh, a, años después formarían una, una unión política casi económica y, y en buena medida también cultural. ¿Quién nos diría que eh, podemos ir a conquistar el, el, el universo y estamos eh, ya explorando el, el planeta Marte? ¿Quién diría hace 50 años o algo menos a las mujeres que podrían entrar en el ejército como en cualquier otro de los múltiples desempeños laborales y llegar a las más altas cotas de responsabilidad en ese, en ese ámbito? En definitiva, lo que la vida nos demuestra un día sí y otro también, como en su momento nos dijera el filósofo Weber, es que, es que solo eh, si soñamos lo, lo, lo imposible alguna vez conseguiremos lo, lo, lo posible. Y ese sueño, eh, ese horizonte hacia el que nos movemos, pues también tiene su reconocimiento en la esfera internacional y como sociedades al más alto nivel y democráticamente asumido, no, no por imposición, no con, por capricho de algunos eh, Illuminati, sino por compromisos democráticos asumidos, hemos dicho que queremos avanzar con firmeza hacia una sociedad con mayor justicia y con mayor equidad, a una sociedad por supuesto más sostenible de la, de la que tenemos y para ello un pilar imprescindible es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad eh, que genere oportunidades a, para todos eh, y para todas a lo largo de la vida, en un todos y en un todas, que como también nos ha recordado en la propia UNESCO, Significa sencillamente eso, todas, sin, eh, sin excepciones. Cuando podemos visualizar este gran viaje, esta ambición, este sueño, entre comillas, imposible, lo podemos ver también como un viaje. Y la metáfora del viaje nos ha servido varias veces, a Mariluz y a mí, para, para compartir eh, los elementos importantes que los centros escolares tienen que a los que tienen que prestar atención y para eh, presentar de manera contextualizada eh, esa herramienta que no es sino uno a, a, una ayuda un aspecto complementario para un buen eh, viaje eh, siempre que hemos viajado a mí hace tiempo me dieron esta esta esta eh, Recomendación: que me preguntaras antes de salir, siempre que, que llevaba, si llevaba las tres las tres P's, ¿no? La plata, por, por referirse al dinero, el pasaporte y pasaje. Llevando estas tres P's, si, si se me olvidaba algo, seguramente no sería tan eh, importante para el viaje y en todo caso se podría suplir, sobre todo. Pues con la, con la baja. Bien, pues eh, por ma manejarnos con metáforas y con ideas que nos ayuden a pensar, el, podríamos decir el proceso, el viaje eh, de transformación hacia centros más inclusivos también requiere algunas PES que vamos a parafrasear eh, en estos términos. Necesita tener claro el propósito por el cual nos tenemos que poner en marcha, aunque ese propósito creo que el Eduardo lo ha dicho con total claridad. Eh, tenemos que cuidar una serie de preparativos y hacer, para hacer sostenible ese viaje, entre las cosas tener un lenguaje común y ahí es donde entra el papel de algunas guías que nos pueden facilitar esa, esa tarea y ser muy conscientes de eso, de que es un viaje, de que no es una meta que se consigue en un día y que se abandona o que ya se puede dar por, al, por alcanzada. Bueno, ah, me oiréis hablar de, de escuela. En un sentido amplio del término, para nosotros escuela va de la educación infantil a la universidad y por lo tanto el 99,9% de las reflexiones que hacemos son pertinentes a todos los niveles educativos, siendo cierto que luego en cada uno de ellos hay que incorporar algunos elementos diferenciales. Decía que la primera de esas grandes P sobre las que uno se tiene que preguntar, y esto no es retórico, es una de las grandes... Eh, Momentos importantes para todos los centros educativos. Pararse y pensar cuáles son sus propósitos, cuál es su proyecto educativo, en qué manera desde su proyecto educativo quieren y deben contribuir a ese proyecto de una sociedad más justa, más inclusiva, más eh, eh, equitativa. No es este el momento, aunque debería serlo. Debería serlo. Que el principal de los propósitos es ayudar a construir, y a revertir la situación de, de desastre medioambiental al que caminamos ciegos, eh, alocados hacia el precipicio de un, de, de un adebacle eh, eh, medioambiental que ya está constatado que es eh, inapelable. Pero... Siendo ese seguramente el principal debate tener, que deberíamos tener, el primero, por cuanto si no hay planeta, no hay un lugar donde vivir, creo que los siguientes planetas, los siguientes eh, análisis, cuanto menos son secundarios. Pero siendo tan prioritario voy a centrarme, no obstante, en el, en el análisis, en otros elementos de ese propósito compartido que no puede ser otro que el de querer avanzar hacia sociedades que eh, reconozcan la igual y actúen en consecuencia de reconocer la igual dignidad y derechos de todas las personas, independientemente del género, del de, de su situación de género o de transgénero, independientemente de su eh, orientación afectivo o sexual, independientemente de lo que podríamos llamar sus capacidades o, o funcionalidades y sus discapacidades con todo lo controvertido que tiene el propio término en eh, sí, independientemente de a quién creen o no dejan de creer a quién rezan o si no rezan a nadie independientemente en definitiva de dónde viven, de qué lugar vive, cuál es el color de su piel cuáles son sus rezos, cuáles son sus creencias y, y a quién ama queremos avanzar es el compromiso que nos hemos dado, repito, no es un queremos de plena inclusión, no es un queremos de unos académicos, no es el queremos de unos pocos locos visionarios, es un queremos que la sociedad se ha dado a sí mismo democráticamente a través de las instituciones internacionales como son el sistema de Naciones Unidas. Es decir, queremos avanzar hacia un sistema, hacia una sociedad con mayor equidad. Y en buena medida, y parafraseando las palabras del profesor Tony Wood, Podríamos entender que la educación inclusiva no es otra cosa que ese proceso, precisamente, ese viaje de tratar de acortar de manera sistemática la distancia entre los valores que acabamos de señalar, de igual dignidad y derechos, y nuestras acciones, nuestras políticas y nuestras prácticas. Ese avanzar, ese que hoy sea nuestro centro, al menos algo más inclusivo que lo que fue ayer, pero menos de lo que será mañana, porque eso será sinónimo de que seguimos avanzando, es la esencia última de esta, de esta tarea. Si, por lo tanto, queremos una sociedad inclusiva, no nos queda otro remedio que avanzar hacia una escuela más inclusiva. Y recuerden que cuando hablo de escuela no me refiero solo a la escuela infantil o, o primaria. Y esas escuelas, como decía Eduardo, tienen que ser el lugar de reconocimiento, de convivencia, de la diversidad eh, de la diversidad humana, sin perder de referencia en una tensión siempre a veces difícil de manejar, que en ese todos, esa preocupación por todo el alumnado, siempre hay algunos y algunas especialmente vulnerables por razones personales, sociales, culturales, al, a, a, ante los cuales tendremos que estar especialmente atentos. Puertas adentro de la escuela, el propósito es ser capaces de articular de una manera justa coherente con ese sueño, las actividades, las actuaciones, el currículum, la organización, los espacios del tiempo para que podamos articular estas tres cuestiones. Estar juntos, aprender y participar. Estar juntos, lo cual también a veces eh, se ve bien y se visualiza desde su lado oscuro, cuando nos tenemos que hacer la pregunta de quién falta aquí, quién no está aquí. Tenemos que construir una escuela donde todos los alumnos se sientan parte de ese grupo, se sientan reconocidos, valorados, donde puedan establecer y mantener relaciones positivas. Ojalá también relaciones profundas de amistad. Y por supuesto tenemos que construir espacios educativos donde los alumnos y las alumnas puedan aprender hasta el infinito y más allá, como dijo aquel amigo que todos conocemos. Aprender desde la realidad de cada uno, pero sin los prejuicios, sin las expectativas, sin las cortapisas de los prejuicios y de las creencias falsas sobre precisamente la capacidad de aprender de algunas de esas personas. Ese avance, ese... Eh, propósito solo se conseguirá si al mismo tiempo repensamos las políticas y la concepción que tenemos en los centros escolares sobre el apoyo escolar. Hasta el día de hoy una concepción estrecha, limitada al trabajo particular que hacen algunos docentes en las escuelas y que debemos transformar en una visión mucho más amplia, donde apoyo sea todos los valores, las políticas, las prácticas y los recursos con capacidad para mediar positivamente entre las condiciones personales y las demandas escolares que se manifiestan, sobre todo a través del, de, del currículo. Prestar atención a esas barreras que limitan las oportunidades de presencia, de aprendizaje y de participación es la gran tarea que nos hará salir del puerto donde ahora estamos y poder avanzar hacia ese horizonte de una escuela y de una sociedad más, más inclusiva. Y para eso necesitamos precisamente, entre otras cuestiones, instrumentos, estrategias, pero por supuesto también actitudes que nos permitan focalizar nuestras energías en reforzar los apoyos y en minimizar o eliminar esas duras barreras que a veces son las que median entre la calidad de vida de unas personas y su realidad personal. Son esas barreras las que en, en, en, cuando se hacen fuertes y persistentes son las que, que generan segregación, fracaso, abandono o lo que es más duro a veces, marginación, menosprecio o manipulación. Tenemos, si tenemos claros los propósitos y los centros escolares tienen que dedicar tiempo a pensar cuáles son sus propósitos, cuál es la coherencia, qué persiguen, si lo empezamos a tener claro será el momento entonces de echarnos a volar y de cuidar antes de ese proceso o al mismo tiempo una serie de preparativos que son importantes y ahí entra mi segunda de las tres P's críticas. Esos preparativos, y vuelvo a resaltar, que son facilitadores de ese viaje, de ese cambio conceptual que se, que se sitúa entre el pensar y el hacer. No solo tenemos que cambiar cómo pensamos, sino que es muy, absolutamente imprescindible cambiar lo que hacemos, porque lo que hacemos es lo que sostiene nuestras formas de pensar y no es al contrario. En ese sentido, la investigación nos viene diciendo reiteradamente que el proceso, las condiciones que facilitan ese viaje, eh, eh, ese, el avanzar hacia ese propósito, tienen que ver con varios eh, elementos importantes que paso rápidamente a señalar. Uno de ellos es las oportunidades estructuradas, claras, cuidadas, para pararse a pensar. Lo, lo, lo decía antes cuando hablaba de la definición del profesor Booth. La inclusión es buscar la distancia entre lo que decimos y declaramos como valores y lo que hacemos. Y eso pasa necesariamente por encontrar espacios de reflexión. No reflexión sobre, en el vacío y sobre nuestras ocurrencias o ensoñamientos, sino sobre las evidencias de nuestras culturas, de nuestras políticas y de nuestras prácticas. Y aquí es donde se insertará precisamente ese instrumento. Es un proceso que no puede ser eh, acelerado, que aunque nos gustara ir mucho más rápido de lo que podemos ir, tiene que discurrir por etapas que necesitan de una planificación a medio y a largo plazo, de coordinación, de participación de todos aquellos que van a formar parte de esa, eh, de esa empresa. Es un proceso donde ha de cuidarse particularmente las estrategias de colaboración y apoyo al interior de las escuelas, de estas con sus comunidades educativas, de las familias con su profesorado, del alumnado entre sí. La cultura de colaboración y apoyo mutuo es una de las piezas fundamentales, una condición sine qua non para poder avanzar hacia centros más inclusivos. Y hay que cuidar también las actitudes ante las dificultades no plantearse ante las dificultades como diciendo, ah, no sé, y como no sé, pues entonces estoy eximido de responsabilidades para actuar, sino ante las dudas, ante las dificultades y ante la duda de no sé, la respuesta es, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede formar? ¿Quién me puede dar eh, trabajo? ¿Quién me puede dar oportunidades de aprendizaje? Respuesta que muchas veces tiene solución en el compañero o la compañera de la aula de al lado, que tiene a veces el saber y la experiencia que nosotros necesitamos. Y los centros necesitan, por supuesto, también un eh, liderazgo que habrá que saber cuidar y que habrá que orientar precisamente la dirección de que sean liderazgos que contribuyan a crear estas condiciones eh, escolares a las que me acabo de, de referir. Podemos pararnos y luego en el en la, en la, en la pequeño diálogo que podamos tener podemos volver sobre ellos podemos decir también que necesitaríamos un lenguaje, ¿no? si nos vamos a tierras extrañas, a lugares lejanos distintos a los que tenemos, donde seguramente se hablará otra lengua y otras estructuras, pues también ese símil nos sirve para, que tener, para darnos cuenta que tenemos que dejar de lado el lenguaje del déficit, de los problemas, de las dificultades, de las discapacidades, del no sé cómo hacerlo, el lenguaje en definitiva del qué le pasa a los alumnos, para preguntarnos y utilizar, incorporar un lenguaje mucho más inclusivo, un lenguaje que nos habla de desafíos, de, de analizar las barreras, de movilizar los apoyos, de buscar quién puede ayudarnos, formarnos, acompañarnos en este proceso. En definitiva, de preguntarnos no tanto qué le pasa a los alumnos, a qué pasa en nuestra realidad, en nuestro contexto, con vistas a mejorarlo para que sea más inclusivo. Y he dicho, y esta sería mi tercera de las, P's, eh, de las tres P's mágicas, que hay que ser muy consciente de que estamos hablando de un proceso en el que va a haber dificultades, en el que pueda haber legistrones, que pueda haber cíclopes, que pueda haber muchas personas, instituciones y contextos deseando que nos volvamos a puerto y que el status quo de la escuela excluyente que tenemos se, se, se mantenga. Podemos hablar de estas eh, dificultades más adelante, si queréis, para no restarle más tiempo a, a, lo que a, a una de esas ayudas a, para ese viaje, para ese tercer a, propósito, para ese tercer a, P que, que comentábamos que tiene que ver con el viaje. Y es ahí donde entran las... Eh, las guías, las posibles y abundantes guías que ahora tenemos. En el grupo de investigación en el que participamos Mariluz y yo, que se llama Equidec cuya acrónimo tenéis en la pantalla y que es fácil encontrar en la web, tenemos recogidas más de 20 guías, aparte de otros muchos eh, eh, documentos que pueden ser de utilidad, 20 guías para ayudarnos a, hacer, a caminar ese proceso. Las guías son eso, son guías. No creo que ninguno de los aquí presentes sea presentes o virtualmente, se haya subido literalmente alguna vez en alguna guía, salvo que seamos aladino y su, y su, y su eh, eh, alfombra mágica, y que esa guía por sí mismo nos haya llevado al lugar deseado. Las guías son ayudas, son herramientas para qué, para esa competencia tan importante que hemos dicho, de ayudar a, a reflexionar, a analizar lo que hacemos en relación con nuestros valores eh, declarados. Ese es su objetivo, ayudarnos a decir dónde estamos, hacia dónde vamos y cuál sería nuestro siguiente paso en, en, ese, en ese proceso. Con la, eh, incorporando en todo caso la, eh, una mirada que sea sistémica y sistemática, es decir, que no nos dejemos de, de, de indagar ninguno de los rincones de nuestra escuela porque en todos ellos puede haber tanto... Elementos que, que faciliten la inclusión como elementos que lo, que lo dificulten. Y ahí es donde se, enga, se engancha eh, la petición que nos hace Plena Inclusión y que nosotros recogemos con mucho gusto de retomar no, la experiencia, el conocimiento disponible, entre otras cosas el trabajo estupendo de los profesores Booth y Aiscon, que se conoce como guía para el desarrollo de una educación más inclusiva, tratar de facilitar un instrumento que ayude en esa Tarea. Y puestos, como veis, que somos muy dados a los simbolismos, buscamos un término que podría ayudar a los centros a pensar qué es lo que les ofrecemos. Y lo que les ofrecemos es un termómetro. Los termómetros, como buen instrumento quirúrgico, nos dicen de nuestra temperatura corporal y nos dicen cuando esa temperatura corporal es excesiva, nos ponen una señal de alerta y nos dicen, ojo, aquí hay que intervenir, pero no te resuelve nada. No te quitan nada, no te quitan en la enfermedad, simplemente te mantiene alerta. Pues bien, lo que nosotros hemos perseguido al diseñar este documento ha sido eso, proporcionarles un instrumento uno que, que permita tomar conciencia, que permita crear espacios de diálogo, de acuerdos, de aunar perspectivas y que permita ir fijando eh, eh, etapas en ese proceso de planificación a corto, y a largo plazo. Algunas de esas, y de esas reflexiones tienen que ser personales, otras tienen que ser necesariamente colectivas en una interacción continua entre ambos planos. ¿Cómo hemos estructurado ese, ese proceso, ese, este termómetro? Es bueno resaltar que está construido en el contexto de un proyecto específico en el que Plena Inclusión pone en marcha un proyecto para que centros de educación especial y centros de educación ordinaria colaboren, se encuentren, piensen, dialoguen y se apoyen mutuamente. ¿Veis? Un concepto de apoyo mucho más amplio del que antes referíamos o vinculado a lo que antes referíamos. Se apoyen para poder avanzar hacia prácticas más inclusivas. En ese sentido, tiene una parte muy específica, centrada en cómo se percibe ese proyecto, cuáles son las condiciones en las que se ha puesto en marcha y cómo se está implementando. Pero lo fundamental del proyecto, es del, del termómetro, es una, estrame, una estrategia para analizar esas tres grandes dimensiones o esas cuatro grandes dimensiones a las que me he referido por una parte las que tienen que ver con las propias condiciones para la mejora es decir si hemos dicho que es importante encontrar espacios para reflexión nos tendremos que preguntar en este centro reflexionamos tenemos oportunidades para pararnos a pensar sobre lo que hacemos porque si no las tenemos para apaga y vámonos o mejor dicho empieza por, por, por, por crear esa, esa condición porque de lo contrario todo lo demás serán actuaciones abruptas, pequeños cambios, acciones puntuales, pero no cambios a largo plazo. Hemos creado una, una, una, una apartado. Voy a pasar precisamente por lo, lo, el apartado, los elementos que tienen que ver con esa alianza entre los centros de educación especial y los centros ordinarios, que es muy importante que es necesaria, pero para los efectos de entender y visualizar para aquellos de las personas que nos estén escuchando, que no están insertos en ese proceso, para centrarnos en lo que pueda ser más, eh, más, más, eh, más común. ¿De acuerdo? Pero luego, de hecho, si tenemos cinco minutos, espero tener cinco minutos para compartir un vídeo de dos centros de, ese, de esa... De, de ese proyecto que han compartido con nosotros de una manera extraordinariamente eh, didáctica y, y, y de mucha calidad, esa valoración que han hecho de esta experiencia. ¿A qué les invitamos a reflexionar a los centros? En primer lugar, pues a, lo, a la primera de mis PES, al propósito, en, en teoría sobre todo a los valores que el centro tiene en su, eh, a, a la hora de orientar su proyecto educativo. La estructura del, del, del termómetro tiene estas eh, grandes dimensiones. Reflexionar sobre las condiciones escolares, la, me las he referido, reflexionar sobre esa dimensión que hemos llamado presencia y, y accesibilidad, que tiene aspectos de dónde estamos, qué espacios y lugares comunes podemos o no podemos compartir, que tiene que ver con esa dimensión de participación, con el sentido y el bienestar personal, emocional que tienen que mantener que todos los, y tienen que tener y cuidar todos los alumnos, que tienen que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje y evaluación que se desarrollan en los centros y que tienen que ver con cómo movilizamos y qué concepción de los apoyos están eh, trabajándose en el centro. Nos parecieron que estas cinco grandes dimensiones, basadas en las evidencias disponibles por parte de la investigación y la experiencia de otros colegas, son, son dimensiones críticas. Seguramente no son las únicas y se pueden explorar, como hemos dicho, muchos otros aspectos importantes, pero son dimensiones en todo caso relevantes. No sé si serán todas las que son importantes, pero estas son importantes y hay que, anal y hay que analizarlas. Y en todas ellas... El formato que intentamos ofrecer a los centros con vistas a ver si les ayudaba en ese proceso de reflexión, pues era ofrecerles la dimensión de manera dimensional, nunca mejor dicho, con un extremo donde se podrían observar valores en principio, digamos, poco satisfactorios o poco positivos de esa dimensión y, otro, y en el otro extremo con algunos indicadores que apuntan hacia lo que podría ser lo más satisfactorio o elementos de muy positivo, muy facilitador del proceso. En este caso, vinculados, por ejemplo, a las condiciones escolares, a cómo desarrollamos las reuniones eh, dentro de las que tenemos disponibles, las reuniones de ciclo, las reuniones de, de, de, de aula. En todas las dimensiones y de manera muy arbitraria, más ordinal, que por supuesto con bajo ningún parámetro estricto de, de lo que significa 1, 2, 3, 4, 5, hemos dado un, un rango para poder Estimar cualitativamente más que cuantitativamente un grado en el cual esa realidad existe en su centro o no. De forma que al, después de hacer un trabajo que es individual y luego es colectivo, los centros van eh, obteniendo valoraciones, temperaturas de sus distintas dimensiones de forma que les permiten llevar a cabo esa evaluación. De, de, de su temperatura y de su, y, de, y de su estado. Lo que al final también les hemos eh, animado es hacer lo que hemos llamado una evaluación estratégica. ¿no? Nos gusta mucho esta expresión del, del gran Freire, de, del que ahora celebramos el, el, eh, el, el centenario de su, de su, de su nacimiento. ¿no? Eh, pensando críticamente la práctica de hoy o la de ayer, es cómo se puede mejorar la de mañana. Pues nosotros les invitamos o ofrecemos esta herramienta a los centros para que puedan hacer una evaluación final que puede ser puntual sobre algunas de esas condiciones, perfecto, en un momento determinado, pero que también puede ser, llegado al caso, una cierta evaluación estratégica del centro. De forma que, de acuerdo con la puntuación que cada centro honestamente porque no es una evaluación para dar cuentas a nadie, no es de una evaluación para decir quiénes son buenos y quiénes son malos, quiénes son más inclusivos, quiénes son más inclusivos, quiénes son feos o quiénes son guapos. No es ese el sentido de la evaluación, sino el de darnos evidencias para mejorar. En el marco de esa evaluación, en la medida que ellos han dado puntuaciones, podemos generar puntuaciones que se sitúen más bien en un polo favorecedor de la inclusión o en un polo favorecedor de prácticas, culturas o políticas más eh, eh, excluyentes que pueden visibilizarse en principio con alguna valoración eh, numérica de, de, del proceso que, si honestamente lo han seguido, puede darles evidencias para pararse eh, a pensar. Y para hacer lo más importante, es decir, estamos aquí, ¿por dónde empezamos? En, el, en la guía también hemos incorporado algunas sugerencias, sobre por dónde empezar. No empiecen por lo más difícil, empiecen por donde haya más consenso, busquen apoyos y ayude y asesoramientos para empezar. En definitiva, hemos traído a la, a la guía algunas de las ayudas o de las sugerencias o de los apoyos que la investigación también nos ha aportado para eh, comprender y facilitar esos procesos de mejora, que son, en último término, procesos que tiene que tomar cada centro de manera individual de acuerdo con sus condiciones, con su contexto, con su realidad idiosincrásica. Y muy importante, no hay rutas prefabrigadas, cada comunidad tiene que, que, que elegir la suya. No es una técnica para aplicar, aplicando el termómetro te lo puedes comer y lo único que te va a dar es un empacho, te puedes subir en él y no te vas a mover de donde estás, lo puedes colocar en la librería y te quedará muy bonito, puedes presumir de tenerlo, pero no es nada nada más que es una herramienta para ayudar a pensar a los centros. Y si no hay disposición de pensar, ganas de pensar, criterios para hacerlo de manera ordenada y sistemática, sosegada, con apoyos y con asesoramiento para hacerlo de manera sin prisas pero sin pausas, entonces se irá para, para poco. Es una guía, entre otras muchas, y repito que tenemos hoy muchas guías muy ricas, algunas de ellas con elementos mucho más potentes que los que nosotros hemos aportado, que están ahí para vuestra disposición y uso. Como también está para vuestra disposición y uso los consejos y las ayudas que, que, que otros nos pueden dar a partir de su experiencia y que ahora no voy a pararme a analizar eh, y lo dejo para, para el debate. Porque quiero, en último término, volver un poco al principio, y en lo que tiene que ver con tomar conciencia de dónde estamos. Porque en estos momentos tenemos convicciones morales y éticas, tenemos un derecho reconocido en el marco de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos conocimientos y herramientas y experiencias para avanzar, así que lo que no tiene justificación, no tiene perdón de Dios si es que... Eh, podemos utilizar esa expresión, es que sigamos eh, a veces tan indiferentes, algunos al menos, ante tantas situaciones de, de injusticia, como la permanencia de altos todavía niveles de segregación escolar, más de un 20% de la población escolar está segregada en centros especiales, altos niveles de marginación y menosprecio, la mitad del alumnado con autismo sufre acoso escolar, la mitad del alumnado con autismo sufre acoso escolar, cuatro veces más que el resto solo. Mal está que lo sufra nadie, pero encima que lo sufras cuatro veces más que la mayoría es tan grande o que después de tener al alumnado, como es el alumnado con necesidades especiales, registrado desde su más tierna infancia, a estas alturas no tengamos ninguna estadística oficial de su rendimiento escolar. Solo tenemos algunas estimaciones derivadas de algún trabajo. Estimaciones, por otra parte, muy pesimistas y muy tristes porque nos hablan de que el 90 más del 90% del alumnado con necesidades especiales no consigue el título de graduado de escolar y abandona o fracasa su escolaridad después de tantos años dentro de ella. ¿Por qué no resistimos a los cambios? ¿Qué son las dificultades? Tal vez esas son preguntas importantes para este para este debate. Y no queríamos dejar de terminar con una imagen que en los últimos momentos utilizamos también con frecuencia y es hemos hecho análisis muy globales, análisis que tienen que ver con grandes propósitos, con mejoras de los centros, que a veces no son posibles porque los compañeros o compañeras no siempre están, con, no, no comparten estos valores o la dirección no es así o la administración no nos apoya y a uno le puede quedar la tentación de decir, bueno, pues hay tantas condiciones exteriores que dificultan mi trabajo para ser un poquito más inclusivo que mejor no hago nada o me quedo donde estaba. Y ahí es donde les traemos esta imagen de diciendo, quien salva una vida, salva el mundo entero. Piensen, al menos, en último término, si todo está negro y oscuro, en salvar a sus alumnos y alumnas con nombres y apellidos que están en sus aulas, en sus grupos. Tiéndale las manos a esos alumnos para que al menos la de ellos sea una experiencia lo más inclusiva eh, posible. Y si se me permite, y si las prácticas me... Y si me lo dejan, voy a dejar de compartir esta presentación y voy a ver si puedo compartir este vídeo que ahora me dicen si se ve o no se ve y si se escucha. ¿Se ve? Se está viendo sí. Gerardo. Pues vamos a ello. Perdona, Gerardo, no se está escuchando. Tienes que compartirlo con, eh, con la opción perdón, de compartir perdón. sonido. Deja de compartir y compártelo con una opción que pone vale, compartir vale, con sonido. Vale, vale, vale, perdonad. Dejar de... Espera, dejar... Ah... Si al compartir te dice compartir el audio, entonces le das clic y entonces ya sale. Perdonar. Sí, Gerardo, es una opción ya, que... perdonad, es que... Abajo. Perdonar, estoy complicado y la, las prisas son siempre malas, malas compañeras. No te preocupes, eh, hay tiempo. Entonces, vamos a ver, hay que compartirlo y al mismo tiempo de compartir eh, hay que decir que se comparte sonido, ¿no? ¿Dónde? Sí, a, abajo tienes una opción, un cuadrito que pone compartir el audio de la ah, computadora. compartir sonido. Eso es. Compartir sonido, ¿no? Eso es. Y le pones Eso el vídeo desde el principio otra vez. A ver... Voy a poner el vídeo del principio donde estaba, donde. Y ahora lo había dejado, lo había sacado. Vamos a ver dónde lo tengo. Las prisas, las prisas, las prisas. Perdonad, si queréis lo dejamos y luego lo podemos poner al momento al final para no complicarnos la, la existencia. A ver dónde estaba. Si quieres, Gerardo, hacemos sí. eso, lo compartimos al final. Vale. vale, sí, perdonad. No, no te preocupes. Que Esto esta ha sido justo cosas... lo que yo quería que no ocurriera y era, Nada. por eso, al llegar con prisas no lo he podido organizar bien. Si queréis lo ponemos luego al final, en último término. Y sí, con al final, eso... Cuando termine Asunción, ahora la presento. Eso, es le que no le quiero, que no le quiero quitar más tiempo a Asunción. Ya. Sí, muchas gracias, Gerardo. Gracias a vosotros y para el, si queréis luego os paso un enlace para que lo pueda visualizar o, o, o, lo, o lo compartimos. Perdonar sí. y gracias por vuestra atención. Eh, al final, además, tendremos un, un espacio para, para que el público pueda compartir preguntas y trasladaros. Ya tenemos unas cuantas preguntas para trasladarte, Gerardo, aparte de los agradecimientos de, de bastantes de las personas participantes. En este momento estamos con, hay conectadas más de 90 personas. Bueno, y ya sin más, eh, voy a dar paso a, a Asunción González del Hierro. Asunción es doctora en Psicología y profesora permanente de la Universidad Autónoma de Madrid, y ella nos va a contar la experiencia de la aplicación del currículum multinivel. Adelante, Asunción, cuando quieras. Hola, buenos días. Eh, bien, muchas gracias a Plena Inclusión por la organización de, este, de esta reunión y especialmente del programa que ha desembocado en esta puesta en común de experiencias. Y también a todas las personas que se han interesado por ellas y nos están acompañando. Eh, voy a compartir, a ver si tengo suerte y no me pasa y, y puedo hacerlo, que la verdad que no se me da bien, eh, pero veo que sí. Bien, voy a compartir esta presentación en la que vamos, voy, vamos a exponer un poco la experiencia de desarrollar el proyecto de implementación del currículum multinivel como práctica transformadora, que como os decía... Es un proyecto que está enmarcado en el programa que lidera Plena Inclusión España, denominado Red para la Educación Inclusiva, investigación aplicada para avanzar en la implementación de una educación inclusiva, con la subvención del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con cargo al IRPF. Entonces, vamos a implementar el currículum multinivel, que es? Pues, es una herramienta que se utiliza para planificar estratégicamente los distintos elementos que conforman una unidad didáctica con el fin de enseñar unos mismos conceptos a estudiantes que tienen distintas competencias, conocimientos, preferencias y estilos de aprendizaje mediante experiencias compartidas y en un entorno que genere bienestar personal y social. Es, el currículum multinivel no es nada nuevo, no es una práctica nueva, es una práctica que integra otras prácticas que se, que se estaban implantando para llegar a una educación inclusiva. Entonces, sintetiza todas ellas. De alguna forma, sintetiza el diseño universal de aprendizaje, el currículum diferenciado, el currículum multinivel auténtico, la enseñanza multigrado, el plan de apoyo positivo a la conducta y toda aquella estrategia técnica, método que veamos que conduce a la inclusión, la incorporaremos poco a poco en este gran saco que denominamos currículum multinivel. Entonces... Nos atrevimos a participar en, esta, en este programa porque realmente pensamos que es una herramienta que puede conducir a impartir una educación inclusiva. Y por poner un ejemplo, vemos que el currículum multinivel sí tiene algunas de las características que Wegmeyer y sus colaboradores consideras que son, consideran que son necesarias para impartir una educación inclusiva. Es un currículum común y válido para todo el alumnado. Esto es importante porque esto desecha la idea de que haya dos currículums paralelos. Y se supone que este currículum, la existencia de este currículum paralelo conduce a la exclusión. Entonces, de alguna manera se trata de incluir los planes de intervención individualizados que puedan necesitar algunos estudiantes o algunos grupos de estudiantes en una unidad didáctica común en la medida de lo posible, o al menos que en el momento en el que estén estos estudiantes en la clase no les tengamos haciendo una actividad totalmente ajena a las actividades que desarrolla el resto del grupo. Entonces, esta es la primera característica del currículum, de una práctica inclusiva que el currículum multinivel la tiene, también planes educativos individualizados y diseñados en función de una evaluación previa, lo hacemos mediante el perfil de aprendizaje de la clase, esto te permite después formular objetivos diferenciados, que de alguna manera es una manera de ir incorporando los objetivos de intervención de los programas de intervención que puedan tener algunos estudiantes en la unidad didáctica, otro componente una instrucción de calidad para todo el alumnado, esto ya depende un poco del, del profesor, pero bueno o de la profesora, pero en, en eso estamos, que en el fondo cumple todas las características del currículum multinivel, tal y como está descrito. Eh, intervenciones en grupo y o individualizadas con los apoyos que el alumno precise. O sea, estos primeros cuatro puntos son elementos que debe incluir el currículum multinivel como práctica inclusiva, según Juan Meyer y colaboradores, a lo que le podríamos añadir el tener una evaluación que apoye el aprendizaje, que es fundamental, y que además hace que los alumnos terminen teniendo una imagen positiva de sí mismo y otra parte muy importante que es la colaboración con las familias. Entonces, eh, con lo que creemos en el currículum multinivel y por eso nos apuntamos a este, a este programa, para, para ello necesitábamos también eh, que el proceso de implementación del currículum multinivel siguiera las directrices que parecen conducir a la implementación de una eh, educación inclusiva según las guías de las que también nos hablaba gerardo y que he puesto algunas de ellas aquí abajo ¿no? entonces eh, la verdad es que teníamos la suerte de participar con plena inclusión españa que tenía ya toda la red eh, de colegios que lleva varios años trabajando a favor de, pues, de intentar conseguir una educación inclusiva no entonces eh, en nuestro pilotaje intentamos también que este proceso de implementación reuniera las directrices que tienen estas guías y que por no repetirlo dos veces lo comentaremos más adelante. Entonces, claro, si tenemos una práctica inclusiva y tenemos un proceso de implementación que sigue las directrices de una práctica que, que debe que debe seguir para que finalmente desemboque en una práctica inclusiva, la pregunta es, ¿qué preguntas de investigación nos planteamos? Entonces, nos planteábamos cuatro preguntas de investigación. La primera, ¿Es realmente posible aplicar un currículum multinivel de calidad de forma satisfactoria? O sea, ¿Es realmente posible? Decimos que es tan bueno y tal, pero ¿es posible aplicarlo, sí o no? ¿Es realmente y de forma satisfactoria? Segunda pregunta, ¿es realmente posible impartir esas unidades didácticas en aulas que sean muy, muy, muy heterogéneas? Tercera pregunta, ¿qué factores condicionan que las prácticas sean implementadas por éxito, con éxito, o sea que el currículum multinivel se desarrolle con éxito o por lo menos, o al menos de forma satisfactoria. Y la última pregunta es si realmente la aplicación del currículum multinivel conduce a una educación inclusiva, porque una cosa es lo que aspiramos a conseguir y otra cosa es lo que obtenemos. Y la cuarta pregunta intentaba dar respuesta a esta cuestión. Para responder a esa pregunta utilizamos, bueno, les voy a comentar ahora el método que hemos utilizado y eh, para ello es necesario comentar que, que, que eh, se apuntaron al principio 22 colegios, o sea, 22 centros mostraron inicialmente interés por participar en este proyecto. Necesitábamos, necesitaban los participantes reunir varios requisitos. Uno, estar muy motivado específicamente por el currículum multilevel, y dos, ser un centro regular o un centro específico. Y en este último caso, si sí, participa con uno o dos centros regulares. Estos serán los requisitos. De manera que, que finalmente se quedaron participando en el proyecto 19 centros. Eh, las características de estos colegios o de estos centros educativos eran muy variables. Entonces, vemos aquí los porcentajes de colegios que eran regulares, que eran centros regulares aplicados, que eran eh, perdón, agrupados, que eran centros de educación especial… Vemos el carácter, si era público y privado, había colegios que eran monolingües, había otros que invadían una educación bilingüe y había otros que tenían estudiantes que hablaban distintas lenguas, con lo que también podía ser eran finalmente aulas plurilingües. Y en cuanto al modo de participación, podían hacerlo de manera individual o en tándem. Y en, en este último caso podían estar formados por dos colegios o por tres. ¿Qué características tenía el profesorado? Pues vemos a distintos porcentajes según los años de experiencia, si tenían una experiencia en educación especial. No voy a ir repasando los porcentajes porque creo que no merece la pena, pero era para que vean un poco pues, las características de los centros, que había un poco de todo. Eh, vimos también si tenían o no conocimiento previo del currículum multinivel mediante un cuestionario que hicimos en un curso de formación y vimos si tenían experiencia en otros proyectos organizados por Plena Inclusión España que se habían desarrollado en Tandem. Y vimos que un 68% de los centros que participaron sí tenían experiencia en estos proyectos. ¿Qué características tenían la clase? Pues había algunas, casi la mitad, un poquito más de la mitad, eran de educación primaria, había un pequeño porcentaje de educación secundaria y otras eran de EGO o bien de, de transición a la vida adulta, cursos de capacitación, etcétera. Y examinamos también las características que tenían los estudiantes dentro de cada grupo. Entonces vemos que había algunos, algunas aulas en, en, con estudiantes que entre ellos había una diferencia de un curso, en otros dos, en otros tres, en otros cuatro, en otros cinco, y en otros no llegamos a encontrar los datos que nos permitieran mm, completar esa, esos porcentajes. ¿no? Bien. Entonces, ¿qué procedimiento seguimos en el desarrollo de este proyecto pues eh, hubo una primera etapa en el que Plena inclusión dio información eh, sobre la implementación del currículum multinivel y a su, y a su vez el equipo de, de investigación de, de este pilotaje pues también ofreció información sobre esta práctica educativa una vez eh, dada esta información hubo una presentación general de los tres pilotajes eh, y los centros seleccionaron en qué pilotaje querían participar. Una vez seleccionados, pues empezaba un curso de formación, que era un curso de formación online, que se acompañaba de sesiones. El curso de formación online era de autoformación. Pero había actividades de puesta en común, en las que se invitaba a los participantes a poner en común las distintas actividades, te iba pidiendo hacer el curso de formación online, de manera que era una puesta en común. Además, se les presentó un, mod un modelo de un proyecto que hubiera podido querer desarrollar un centro al, al, al participar en esta experiencia de pilotaje. No era la única manera, era simplemente por, por presentar un modelo. Después, los centros hacían su propia evaluación inicial con el fin de ver la situación en la que estaban y poder ver, planificar su propio proyecto de centro, porque no había que ajustarse a ese proyecto, era simplemente un ejemplo de que se podía, podía uno quedarse con algo o no, pero era simplemente un poco una, un, una, un, una directriz muy general. Y finalmente, en este curso de formación, se les enseñaban a planificar unidades didácticas multinivel a través de este proceso que he y se les pedía planificar unidades didácticas multinivel que, que finalmente pudieran después desarrollar en sus centros. Entonces empezaba la tercera etapa, en la que por una parte desarrollaban esas, los centros, estas unidades didácticas multinivel, y también continuó el curso de formación. Tengo que decir que gracias a la retroalimentación que ofrecieron los centros que participaron en este proyecto después de esta primera fase de, de formación, se hizo un pequeño cuestionario para ver ventajas, inconvenientes, eh, sugerencias de mejora, muy interesante, no nos da tiempo exponerlo en este día, pero eh, sí quiero comentar que nos dieron la idea de completar la formación invitando a expertos que hubieran impartido algún tipo de práctica inclusiva semejante al currículum multinivel y lo hicieron en esta fase junto a las, personas del, a, los do, a las personas de los centros que ya habían empezado a desarrollar las unidades didácticas multinivel y que querían compartir su experiencia con el resto de los, de los participantes. ¿no? Y finalmente, pues había un análisis de toda la documentación, una evaluación y una difusión del proyecto. Andamos más o menos en esta fase ahora. Bien, tengo que decir... Eh, eh, después de esa primera fase, aquí había una reunión inicial. En esa reunión inicial, el equipo de investigación se reunía con los centros para presentarles un poco el modelo del que he hablado antes y para tantear un poco cómo lo veían eh, y cuáles eran sus expectativas y qué, qué, qué tipo de proyecto querían hacer, y para conocernos, saludarnos, etc. ¿no? Eh, en un principio, tal y como estaba planificado el proyecto en un principio, Aquí, eh, esa línea negra significa que estaba pensado que esta, iba a pasar el verano, de manera que estaban estaba muy diferenciadas y había tiempo como para pensar, dedicar mucho tiempo a la planificación, a presentar el proyecto a los centros, para implicar a toda la comunidad educativa y demás. ¿no? Luego, eh, con el COVID, esto no pudo ser así porque tuvimos que retrasar el inicio del proyecto. Bueno, en esa reunión inicial enviamos estas, estas fases del proyecto que el posible modo, colegio pudiera desarrollar para, para un colegio pudiera desarrollar participando en, esa, en este pilotado. ¿no? Bien, eh, en este procedimiento eh, he contado solamente las fases, pero es, no el detalle de todo el procedimiento. No solamente quiero decir, como he comentado antes, que intentábamos que se ajustara a las directrices que recomiendan las guías de las que antes eh, hablado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas guías? Tener una visión clara de la meta que nosotros lo ejemplificábamos con este modelo de, de, de proyecto de pilotaje que pudiera desarrollar un centro específico tenía que haber una comisión responsable del proyecto en cada centro. Esto ya lo tenían los colegios de las redes de plena inclusión. Tenían que implicarse los responsables del proyecto en todas las fases del pilotaje. Eh, la intención era eh, que todo el equipo de investigación se hubiera implicado de una manera eh, muy fuerte hasta in situ, en la medida de lo posible, en los colegios, porque habíamos planeado hacer luego hacer una evaluación actuando como observadores y eso nos permitía observar y, y al mismo tiempo apoyar a los centros. Eh, de alguna forma, el equipo de investigación pensábamos actuar como un equipo transdisciplinar como el que nos enseñó a hacer McWilliams, en el que cada uno es un poco experto en una cosa, entonces se suponía que el poder visitar los centros te ayudaba a entender mejor los problemas y luego tú en el equipo, cada uno era experto en un área, podíamos compartir estrategias, soluciones, que a su vez luego pudiéramos compartir con los colegios e intercambiar opiniones sobre ellos, pero la idea era un poco esta, ¿no? Esto, eh, bueno, hmm, veremos que luego no se pudo hacer por el COVID, porque estaban prohibidas las visitas y todo, todo esto que, no, no se pudo hacer. A partir de una evaluación inicial, la que he comentado, que era una evaluación inicial no para evaluar, o sea, como parte de la investigación como tal, sino para que los centros pudieran diseñar su propio proyecto. Ese es el sentido que tenía la evaluación inicial de los centros. Entonces, el problema ahí, tuvimos un problema porque... Eh, Pusimos una evaluación inicial de este centro modelo que quería ser más inclusivo, invitando a estudiantes que estaban en las aulas de, de educación especial a entrar en el aula regular. Entonces, claro, era una evaluación enormemente exhaustiva. Entonces... Eh, bueno, de alguna forma ocurrió que esto yo creo que exigió una demanda de trabajo y de esfuerzo al, al, al profesorado enorme. Creo que vino bien porque al fin y al cabo cada centro pues, puede luego eh, diseñar mejor su proyecto. Pero bueno, creo que fue. Era para un centro ideal que después eh, mucha gente no quería participar de esa manera. ¿no? Pero bueno, esto nos ocurrió de alguna manera. Porque eh, luego se nos juntaron, o sea, desapareció esta línea, desapareció una fase del proyecto y tuvimos, y, es, y esas fases se mezclaron un poco y, y, y no, no, no tuvimos como la, o sea, es que estábamos haciendo las reuniones iniciales y es ser imposible rehacer la evaluación inicial para ajustarla al tipo de proyecto en estas condiciones. ¿no? bien Otra de las, de las directrices que ofrecen las guías es colaborar con otros colegios, esto gracias a la red se pudo hacer. Eh, y luego ya estas tres características formaban parte de características que tenían que tener los centros, de los datos que aparecen en el termómetro en el que nos ha hablado Gerardo, que lo han hecho, lo ha hecho con su equipo, y esas marroncitas eran ya variables como muy estructurales que no dependían de alguna manera de nosotros, ¿no? pero que eran importantes para desarrollar esa este proyecto de implementación de una práctica un poquito más inclusiva y después otra de las directrices es que hubiera una formación para todo el profesorado en la práctica que querías enseñar ¿no? entonces en esa transparencia simplemente pues, vuelve a comentar cuáles son eh, los elementos que se vieron más afectados por el COVID, ¿no? por el COVID. Eh, a ellos podríamos añadir pero creo que luego lo voy a comentar si luego lo voy a comentar, con lo que no me voy a repetir. Vale. Entonces, ¿Qué diseño de investigación utilizamos? Pues utilizamos un diseño de alguna forma mixto. De alguna forma utilizamos la metodología cuantitativa de la investigación y también la cualitativa. Con relación a la metodología cuantitativa, utilizamos un diseño retrospectivo de grupo simple. Significa que tenemos unos centros con una serie, que han alcanzado una serie de logros y queremos ver qué variables han podido condicionar estos logros. ¿no? Esas son, eh, digamos, esas variables que condicionan nuestros factores serían las variables independientes, y estos logros que han alcanzado serían las variables dependientes. Entonces, ¿Qué variables dependientes utilizamos? El número de colegios que lograron diseñar una unidad didáctica multinivel, el número de colegios que la desarrollaron, la calidad de esas unidades didácticas multinivel, y la satisfacción del profesorado con eh, el desarrollo de estas unidades didácticas multinivel. En un principio habíamos pensado utilizar también el nivel de inclusividad que habían alcanzado los centros, porque de alguna forma pensábamos que tener este dato nos permitía saber si el currículum multinivel lograba el reto que tiene planteado, que es conseguir que los centros, realmente gracias a su esfuerzo y a su, toda su valía, que es enorme, logren eh, impartir una educación inclusiva y como variables independientes teníamos dos tipos variables estructurales y variables de proceso las variables estructurales eran básicamente todas las que estaban desde el inicio de la investigación no podíamos cambiar nada y las variables de proceso fueron aquellas que fueron surgiendo a lo largo del desarrollo del proyecto, como el tener o no una reunión inicial, el cambiar el modo de participación del proyecto, de una individual a, un a participar en tandem o viceversa, y la calidad del perfil de aprendizaje de la clase, que era algo que también se lograba hacer eh, a lo largo del proyecto. ¿No? Entonces, ¿qué instrumentos de recogida de información utilizamos para evaluar esas variables? Para evaluar el número de colegios que lograron diseñar una unidad didáctica multinivel y desarrollarla, analizamos en primer lugar los documentos, las unidades didácticas multinivel, nos daban idea de qué colegios la habían diseñado, y analizar los vídeos y los mensajes que también intercambiaba el equipo investigación con los colegios participantes o los centros participantes nos permitía, nos permitía saber si la habían desarrollado o no. Para evaluar la calidad del diseño de las unidades didácticas multinivel, evaluamos, utilizamos la escala para evaluar el diseño de unidades didácticas multinivel y para evaluar la satisfacción del profesorado utilizamos eh, los análisis de vídeo y, y los mensajes. Vamos a aclarar un poco estos dos últimos procedimientos de recogida de información. Esta escala para evaluar el diseño de unidades didácticas multinivel tiene 47 ítems que se responden en una escala de... Cero a 3 en función de, eh, del grado en el que cumplas los ítems que te marca. Hay 47 ítems, como digo, dividido en cinco apartados, en torno, y entonces, entre paréntesis, pongo ejemplos de esos ítems que no los voy a leer, porque creo que si no voy a ir mal de tiempo, objetivos y conceptos subyacentes, otra sección, modos de presentar la información, una tercera sección, actividades de aprendizaje, una cuarta sección, y una quinta, evaluación y metacognición. Entonces, comprobamos que esta escala la podíamos utilizar en el grupo porque cumplió los, los criterios de fiabilidad que se obtienen con el alfa de Cronbach, que fueron excelentes para el total de la escala, fueron, muy, fueron buenos para el entorno, los modos de presentar la información, las actividades de aprendizaje y la evaluación y la metacognición fueron buenos porque se sitúan entre 8 y 9, o muy buenos entre 8 y 9. O sea, bueno... Y, eh, y finalmente, sin embargo, los objetivos y los conceptos subyacentes no tuvimos un nivel de confiabilidad muy elevado. Es cuestionable. 614 es cuestionable. Es como que puedes pasarlo por los pelos. ¿no? Con relación a, las, a la satisfacción, diferenciamos tres categorías. No comet, cuando no nos habían hecho ningún comentario sobre el centro. Satisfactoria, cuando nos hacen un comentario que nos han dado idea de que bueno, va bien, pero, pero algo, algo ha fallado, no estamos, estamos un poco disconformes con algo o queremos hablar de alguna cosa más, o... y muy satisfactoria cuando realmente los docentes nos decían, por ejemplo, nos ha gustado, por eso nos ha gustado tanto la unidad didáctica del currículum multinivel, o ha sido feliz refiriéndose a una profesora realizando esa unidad, unidad y cree que los alumnos han aprendido muy bien, y también incluimos en este grupo a los colegios que presentaron en la puesta en común, diferentes puestas en común, sus experiencias, porque en realidad... Eh, o, sea, todos, o sea, el currículum multinivel es un espacio en el que todos vamos a mejorar, con lo que las preguntas siempre van a estar ahí, dispuestas a poco a poco y entre, todo, entre toda la, la gente interesada, los centros interesados, vayamos mejorándolos poco a poco. ¿no? Entonces, ¿Cómo analizamos los resultados? Pues lo hicimos utilizando el SPS y para ello, eh, ¿qué hicimos? Pues primero comprobar la fiabilidad, como he comentado, Después, obtener medidas de tendencia central, bueno, la frecuencia y el, y el porcentaje de las unidades didácticas terminadas, desarrolladas, llegado de satisfacción que habían tenido los centros educativos. Utilizamos las tablas cruzadas para calcular la frecuencia de clases, de, de clases en las que se había desarrollado el currículum multinivel y esas clases tenían, tenían alumnos estudiantes con distinto nivel de heterogeneidad, y eh, finalmente también eh, utilizamos el coeficiente de pilman para analizar la relación que había entre las variables dependientes y las variables independientes. Esos son los resultados que obtuvimos. Es posible diseñar las unidades de la multidivel, el, el 78,9% de los centros lo, lo, las diseñaron, las desarrollaron, pues hubo un 15,8% de los centros que han prorrogado, en la aplicación del currículum multinivel, otros no lo utilizaron, un, un 31% y algo más de la mitad sí que lo, lo alcanzaron, si sí pudieron desarrollarlas en esas circunstancias que realmente han sido muy complejas por el tema de la pandemia. Bien, eh, ¿qué causas ocasionaron el, el, pudieron, pudieron ocasionar el abandono en nuestro análisis cualitativo? Pues en primer lugar, el incremento de la incidencia del COVID eh, por su impacto emocional, por la demanda de trabajo mayor que ocasionó en muchos casos y por la reducción de la asistencia de los estudiantes. Algunos centros decían, es que casi no vienen. Algunos centros eh, pensamos que se retiraron por las demandas excesivas del pilotaje, con re, especialmente dirigidas a la, con las relativas a la evaluación. El tema de tener que evaluar si el currículum multinivel conducía finalmente a impartir una educación inclusiva es algo que por algún motivo no se acepta hubo algunos centros eh, que in, llegaron incluso a abandonar el proyecto, algo que siento un montón, la verdad, porque en realidad en, realmente no era tan obligatorio, no, no era obligatorio, pero es verdad que presionamos, yo lo, yo es, lo presionamos un poco y hubo, hubo centros que decidieron dejarlo. Eh, Hubo problemas de comunicación, algunos problemas de comunicación o tecnológicos en algunos centros que presentaron el proyecto al principio y nosotros no lo recibimos. La verdad es que yo tiendo a echarme la culpa de todo y en este caso no, lo, no me puedo echar tanto la culpa porque yo estaba todo el día pendiente de Moodle, porque hubo un momento en que realmente temía que el proyecto se, se fuera a acabar, entonces estaba pendiente de recibir los documentos de Moodle. Entonces, Realmente me cuesta mucho creer que no lo haya visto porque está en un apartado en el que había dos documentos colgados. Y, y ahora cuando estado revisando los documentos he visto que efectivamente había tres. Entonces hay algo que algo hubo que yo no lo he podido ver este documento hasta ahora. Y la verdad que esto también lo he sentido un montón porque era un proyecto que estaba muy trabajado, estaba hecho con muchísimo interés y siendo un montón que nos haya llegado a nosotros con este, hasta ahora. Fíjate qué horror. Tengo que decir que parece que las los, los, los, la, la técnica no falla nunca, pero realmente hubo, hubo algo extraño, porque en esta pestañita que, que podías, tenías que subir el proyecto, eh, por ejemplo, un centro subía su proyecto y aparecía en todos los colegios, con lo que hay eh, palabra de honor que creo que hubo un problema tecnológico con el sistema, pero bueno. Eh, en el fondo también asumo mi parte de responsabilidad porque en una reunión ellas decían, lo hemos entregado, pero yo al verlo a lo mejor me llegaba un perfil de aprendizaje más y no sabía realmente si era, si pertenecía a la persona que había hablado en ese momento. En, en el, bueno, lo, eso lo, lo deberíamos haber hecho mejor y que no ocurrió. Bien, eh, algunos centros igual se retiraron porque no cumplieron sus expectativas, por ejemplo, este o estos, ¿no? Y la dificultad para llegar a acuerdos. Hubo algunos centros que realmente les costó llegar a acuerdos sobre qué unidad didáctica desarrollar y sobre todo cuándo. Y es verdad que a nosotros nos parecía también que a lo mejor... Eh, en algunos casos influimos negativamente en ello eh, porque nos parecía que era bueno terminar los mínimos de formación del currículum multinivel antes de presentar una unidad didáctica multinivel. Pero es verdad, sin embargo, que algunos centros, eh, o sea, alguna, algunos profesionales, en cuanto oyen hablar del currículum multinivel, es como si, hablaron, si habláramos el mismo lenguaje y con muy poquito se enteran de todo. Porque en el fondo, como, so, como parte de cosas que existen, en cuanto dices más o menos de qué va, entienden la idea. Con lo que, eh, creo, que creo que quizá nosotros influimos eh, eh, un poco en la presión esa de que si se supiera primero que era una unidad didáctica multinivel, quizá no lo hubiéramos debido hacer así. Bien, ¿qué resultados? Eh, ah, bien. Oye, esto, esto me cola. Es posible, perdón. Esto. No. Vale. Bien. Otra pregunta era: ¿es posible. A ver, perdón. ¿Es posible eh, diseñar unidades didácticas multinivel? O sea, era otra pregunta. ¿Es posible diseñar unidades didácticas multinivel en clases muy, muy, muy heterogéneas? Entonces vemos que sí, porque aquí hay que en la clase los estudiantes tienen una diferencia de un curso, de dos cursos de, en el nivel de competencia curricular, de tres, de cuatro y cinco. Y, y vemos que incluso en aquellas aulas que eran muy heterogéneas, con una diferencia de, de cuatro cursos o incluso más, eh, de, cuatro, de tres cursos o incluso más, sí que hubo algunos centros que implementaron la unidad didáctica multinivel. ¿Qué calidad tuvieron las unidades didácticas multinivel? Empleando esa escala, eh, vemos que eh, pues hubo unidades excelentes, bastante buenas y buenas. Perdón por este error que se me ha colado aquí la E. Hmm. Vale. Vale. Eh, oh. Vale, bien, he incluido en esa transparencia también el perfil de aprendizaje. Es que a última hora, la verdad, que he bajado el PDF, el PDF y creo que me da la sensación de que este último no es una versión que, había, que había quitado, eliminado algunas transparencias de estas. Bueno, perdón, perdón, perdón. Seguimos. Eh... ¿Permite el currículum multinivel impartir una educación inclusiva? Esta pregunta, como les comentaba, se quedó sin responder. ¿eh? La verdad, que achaco también a. a bueno, bueno, no lo voy a achacar. Pero... Bien, vamos a analizar eh, cuáles son las fortalezas. Bueno, el, las unidades didácticas multinivel tuvieron muchas fortalezas, hicieron muy bien las tareas auténticas, utilizaron muy bien las fuentes de información ajustadas al perfil de aprendizaje de la clase. Hicieron muy bien recursos para facilitar la comprensión por norma general, el diseño de actividades, ofrecieron de una manera creativa muy buena alternativas al trabajo en grupo y en algunos casos se hicieron rúbricas muy buenas, muy bien elaboradas. ¿Y por qué algunos centros obtuvieron tan bajos, más, más, más, puntuaciones más bajas? Tenemos que tener en cuenta que es que no era posible que los estudiantes trabajaran en grupo por el COVID. Entonces, claro, todos los ítems que te exigen trabajar en grupo, pues muchos de no lo pudieron puntuar. Aunque es cierto que en las sesiones de puesta en común, eh, en el diálogo sí que se ofrecían algunas alternativas de, de cosas que se podían hacer para afrontar estas dificultades. Por ejemplo, esta, que no podemos trabajar en grupo por el COVID. Y los participantes ofrecieron muy buenas sugerencias. De manera que este grupo de, de puesta en común, en alguna medida, en la, eh, eh, funcionó como un recurso que afrontaba dife, diferentes tipos de problemas. Bueno, eh, si, no, si no habían incluido los recursos, pues a lo mejor también había ítems que no puntuaban. Y en el, en el caso de los objetivos diferenciados y los criterios de evaluación, sí es verdad que detectábamos que había cierta dificultad para formular ambos. Y luego había otros ítems que requerían una pequeña observación de de la clase que tampoco puntuaron. Y eso hacía que, algún, que eh, no fuera posible en algunos casos obtener máximas puntuaciones, ¿no? Ahí. Sí, no, esto. Mm. Bien. Eh, vale, eso ya lo he dicho, me parece, ¿no? Sí. Vale, desde el punto de vista cuantitativo, ¿qué factores condicionan la planificación de las unidades didácticas multinivel? Entonces, ¿qué factores condicionan la planificación? Con relación a la planificación no encontramos ninguna variable estructural y ninguna variable de proceso. Eh, es significativo cuando, cuando esta P es menor que 0,05. Esto es 0,06, parece acercarse, pero en cualquier caso no sale significativo. Sí. ¿Qué factores condicionan el desarrollo de las unidades didácticas multinivel? En este caso de las variables iniciales, tampoco ninguna pareció condicionar enormemente el desarrollo de las unidades didácticas multinivel. Sin embargo, sí la afectaron las variables de proceso, específicamente eh, la, la existencia o no de una reunión inicial, porque yo creo que en esa reunión inicial, entre otras cosas adquiríamos como la confianza necesaria para que si en un momento dado ves que algo no cuadra, pues te, te escribo 17 veces, hablo, no sé qué, sabes que no que tienes como más confianza para decir qué te pasa para. Entonces, creo que por eso bueno, entre otras cosas fueron importantes. Y luego el, el cambio y la forma de participar repercutió negativamente en el desarrollo de las unidades didácticas. Y la calidad de la unidad didáctica multinivel es como que casi, casi también sale eh, significativa. Si yo hago una unidad didáctica multinivel con muchísima calidad, es muy probable como centro que vaya después a desarrollar una unidad didáctica multinivel. Bien. Eh, algo he hecho mal al ponerlo con el, con el PDF porque veo que hay transparencias repetidas o me he equivocado de presentación, que todo puede ocurrir. Bien. Hemos visto qué factores condicionan el desarrollo de la unidad didáctica multinivel. Ahora vamos a ver qué factores condicionan la calidad de las unidades didácticas multinivel. En este caso sí que influyeron las variables, algunas variables estructurales. Por ejemplo, influyó la participación en, proyect, en otros proyectos que se habían desarrollado en tándem. Los colegios que participaron... Eh, era más probable que tuvieran una buena. hubieran hecho unidades didácticas multinivel de mucha calidad. También influyeron las lenguas. Eh, cuando había colegios que tenían en sus clases alumnos que hablaban lenguas distintas, se dificultaba la realización de la unidad didáctica multinivel. Yo ya me imagino, pues si tengo que eh, simplificar la información. Eh, para en tres idiomas y en cinco niveles de complejidad, pues me lleva tiempo y no me da tiempo a entregarse los recursos, con lo que ahí me vas a puntuar más bajo, con lo que ahí es que le puede encontrar un sentido. ¿no? Y en este caso, sin embargo, y en, y en este caso, eh, no influyó la, ni la variable inicial, ni la... influyó también la, for cambiar la forma de participar, y influyó el perfil de aprendizaje, quiere decir que si hago un buen perfil de aprendizaje voy a incrementar la calidad de nuestras unidades didácticas multinivel. Ahora vamos a ver qué factores condicionaron la satisfacción con eh, el desarrollo de la unidad didáctica multinivel. Y en este caso eh, vemos que de las variables estructurales iniciales lo que más influyó fue el hecho de que las personas tuvieran experiencia en educación especial y formación en educación especial. Y también, curiosamente, y es muy bonito, influyó en el grado de satisfacción el nivel de heterogeneidad que había en el grupo. Curioso, fijaros qué bonito, porque cuanta más heterogeneidad había en el grupo, mayor satisfacción había entre el profesorado que, aplicó, que desarrolló la unidad. ¿no? bien y en este caso no había, bueno, eh, el cambio en la forma de participación de alguna forma sí que es una variable que ha influido siempre eh, de, de manera negativa en, en la satisfacción, en la calidad, etc. Entonces, en función de todo esto, de todo ello, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Uno, el currículum multinivel puede aplicarse de forma satisfactoria en clases muy heterogéneas, incluso en clases bilingües, aunque ello requiere gran esfuerzo. En algunos casos, realizar un buen perfil de aprendizaje es un requisito necesario para elaborar una unidad didáctica multinivel. Tenemos que mejorar eh, la respuesta que, que el currículum multinivel ofrece al alumnado especialmente afectado. Eh, debía haber comentado, eh, a lo mejor en una de esas experiencias que he pasado, no me da dado cuenta, lo he hecho, eh, había algunos, algunas docentes que decían, vamos a ver, el currículum multinivel no está ofreciendo una respuesta a los estudiantes de mi clase que pueden participar en las actividades de un nivel, pueden participar en, en las actividades, lo hacen a nivel vivencial. Y eh, el currículum multinivel no nos está explicando bien cómo esta participación está haciendo que empiecen a adquirir los primeros pasos en la adquisición de los conceptos comunes que hay para toda la clase. En cualquier caso, es, una, es un área que debemos mejorar eh, en el currículum multinivel debemos también diferenciar era, esta fue otra cuestión muy interesante que planteó eh, otra profesora de un centro debemos plante, diferenciar la evaluación de la comprensión de un concepto de, de la evaluación de la expresión en el caso en que ello sea posible muy buenas y debemos eh, y finalmente la la secuenciación de los hitos perdón y finalmente, pensamos que secuenciar los sitios en el desarrollo de las competencias nos va a facilitar la formulación de los objetivos diferenciados y de los criterios de evaluación, que esto, esto en general causa problemas. Es más, problemas formales de escritura. no es En cuanto a la realización de las actividades multinivel que en eso no hay problema ni ideal experiencias ni tareas ni nada. Se nos ocurría una cosa. Si hemos visto que la experiencia previa en proyectos que se desarrollan en Tandem parece mejorar la calidad de las unidades didácticas, simplemente el hecho de participar en los proyectos eh, Tandem, de alguna forma esto puede significar que el tener experiencias en actividades que desarrollamos con personas con desarrollo atípico va a mejorar eh, la forma de re responder a las necesidades que tenga un grupo. Y, en el fondo, creemos que también las actitudes hacia la educación inclusiva y, y demás. Entonces, realmente, como futura línea de investigación, se nos ocurría que podía ser útil eh, plantear eh, incluso, eh, con, bueno, una vez que se haya demostrado pues, que esto es cierto, pero intentar hacer una experiencia en la que los estudiantes realmente se les ponga como requisito obligatorio de una materia, de una asignatura, de una titulación en el mejor de los casos, como requisito obligatorio participar en las actividades de ocio que desarrollan las asociaciones que atienden a las personas con desarrollo atípico. Entonces, una línea de investigación interesante puede ser ver si simplemente eso mejora finalmente su disposición a impartir una educación inclusiva y, y su docencia y su capacidad para hacerlo, etc. Asunción, disculpa, nos quedan pocos minutos. Vale, vale, estoy ya terminando. Eh, estoy ya terminando. Bueno, con todo, el 80% de los colegios han planificado una unidad didáctica multinivel y han desarrollado en situaciones muy, muy adversas. Eh, en el, bueno, la importancia, remarcar la importancia de esas reuniones iniciales. Ah, la necesidad de abrir espacios que facilitan la adopción de acuerdos, el diálogo, que resuelvan malos entendidos. Ah, y otra cosa muy importante. Eh, en este caso, veíamos en unas directrices del proyecto, eran los responsables del proyecto de investigación tenían que implicarse en, todos los, en todas las fases del desarrollo. Creemos que este papel en los proyectos en tandem, en muchas ocasiones lo han desarrollado las personas. Eh, eh, eh, que tenían esa formación en educación especial o incluso los docentes de los colegios regulares que tenían esa formación y nos parece una muy buena alternativa. Eh, y bueno, pedir retroalimentación a las personas que reciben un ah. Y luego también que el hecho de que hayamos pedido retroalimentación para mejorar la formación realmente eh, consiguió el objetivo de mejorar enormemente el, el curso de formación. Las limitaciones que no hemos evaluado, si el currículum multilivel realmente conduce a impartir una educación inclusiva. En cualquier caso, eh, creemos que la experiencia ha sido muy satisfactoria y como decía también otro profesor, eh, no hemos alcanzado la educación inclusiva con, esta, con este pilotaje, pero hemos dado un paso más hacia ella Con lo que muchas gracias de nuevo a todo el profesorado que ha participado en estos docentes. Muchas gracias al equipo de Plena Inclusión que nos ayudó y nos dio todo el apoyo para desarrollar esa experiencia. Sin ellos hubiera sido absolutamente imposible. Eh, por eso lo hacíamos en colaboración como he comentado al uh, un principio y muchas gracias también por vuestra atención con lo, que, con lo que muchas gracias por todo y voy a dejar de compartir y así ya, ya había creo que me he pasado de tiempo con lo que gracias, voy a dejar si de compartir no, pantalla y volvemos al grupo Muchas gracias eh, Bueno, da, tenemos nada más cuatro minutos para, para compartir algunas preguntas con lo cual de las que hay, voy a elegir una para Gerardo, eh, Gerardo, por favor, conecta tu cámara y audio. Gracias. Eh, bueno, gracias a los dos por las intervenciones tan, tan interesantes eh, para todo el público asistente. Está, como ya hemos puesto en el chat, esto queda grabado, con lo cual se podrá volver una y otra vez sobre la información. Y ya sin más, traslado una pregunta a Gerardo. Dice... Eh, dice Ana Reyero, gracias por las tres P's Gerardo a veces trabajamos de forma lineal aplicando los mismos criterios en todas las fases del proceso y la pregunta dice, tengo un sueño fantástico y mi pregunta es, ¿crees que impulsaríamos una verdadera inclusión ya no solo escolar sino social, sin los centros en vez de eh, eh, no sé, supongo que necesidades educativas especiales ¿todos fuéramos necesidades educativas individuales? Bueno, pues, ¿se me oye? Sí. Sí, gracias. Está claro que eh, el lenguaje es el pensamiento y nosotros somos eh, muy, estamos muy convencidos de, ese, de esa reflexión, de que, de que, Cómo hablamos y de alguna manera a veces constriñe precisamente cómo cómo pensamos eh, todas las categorías eh, y todas las eh, clasificaciones contribuyen a veces a formatear nuestra nuestra forma de pensar y lo que es más relevante cómo actuamos a continuación o al contrario cómo actuamos y eso nos, nos termina formateando nuestras ideas esta Evidente que el concepto de necesidades educativas especiales pues tiene elementos muy, muy preocupantes que no han, eh, no han satisfecho la expectativa con la cual se creó ese concepto o se puso en circulación. Recuerdo que antes de eso pues de lo que hablábamos era de alumnos minusválidos, deficientes, subnormales, anormales y no estoy hablando del prehistoceno sino de, de los años 80, 70. Por lo tanto... Hablar de necesidades educativas eh, es hablar de, de los apoyos, de las acciones que satisfacen esas actuaciones. Es verdad que al ponerle a añadir lo de especiales, vuelve a, a reforzar la visión de que hay algunos alumnos que tienen necesidades normales y otros especiales. Y ya esa distinción eh, llueve sobre mojado eh, respecto a hacernos pensar que siempre hay eh, esta visión, a, a respecto a hacernos pensar o mantenernos en este esquema... ...tan dicotómico en el que nos movemos, blanco, negro, bueno, hombre, mujer, eh, sano, enfermo, normal, especial. Y desde ese punto de vista pues ha vuelto a reforzar o no ha servido superar esa visión de que hay algunos alumnos con, que son especiales... ...y que por lo tanto tienen también necesidades educativas especiales y lo peor de todo es que con ellos habrá que hacer algo muy especial, distinto, eh, muy diferente... De, de, de, de, de otra forma de pensar que sería más coherente con lo que la profesora de Hierro por ejemplo estaba contando y es que tenemos que hacer para que todos puedan aprender de manera común y de una forma a cierta medida al mismo tiempo al unísono. Si ese eh, concepto se sustituye por el de necesidades educativas individuales pues eh, no tengo muy claro que que, que solvente algunas de las dificultades anteriores, pero en todo caso sería bienvenido no tanto utilizar un nuevo diagnóstico como que, que ese fuera nuestro modo habitual de pensar, que todos los estudiantes en cualquier etapa educativa, en cualquier contexto, tienen necesidades individuales, tienen necesidades de apoyo individual que pueden variar en intensidad, en grado, en, mo en modo, y que por lo tanto es nuestro trabajo no tanto prestar tanta atención a lo que le pasa al alumno, sino a qué pasa y qué tenemos que hacer para satisfacer esas necesidades individuales o de apoyo. No sé si los cambios nominales son decisivos en este, en este sentido, pero bienvenido sea, y me quedo con Ana con el trasfondo de lo que creo que hay detrás de tu pregunta, que es que pensemos en que todos nuestros alumnos tienen distintas necesidades de apoyo, distintas necesidades individuales y que es nuestro trabajo desplegar estrategias como la que ha compartido la profesora de Hierro, estrategias de enseñanza diversas, tan diversas, diversificables o variadas como son las necesidades individuales de cada uno de los alumnos. Gracias Gerardo. Una pregunta ahora para Asunción González del Hierro, de Alfonso Cortés. Dice, he entendido el currículum multinivel como una herramienta que permite a todo el alumnado de un aula participar de un mismo contenido común, aunque son distintas profundizaciones. Esta propuesta me recuerda a la metodología muchos maestros rurales han usado al tener en la misma clase alumnado de distintas edades. ¿Disponemos de ejemplificaciones de este tipo de situaciones de aprendizaje o unidades didácticas multinivel? Uh -huh. eh, o sea, evidentemente es así. O pues sea, las escuelas rurales yo creo que nos ofrecen un modelo de cómo enseñar en una clase que, en la que hay estudiantes que tienen distinto nivel de conocimiento, al menos. ¿no? Y de hecho, en Manitoba, que eh, ha sido una, nuestro, una de nuestras fuentes de información, utilizaban la enseñanza multigrado. O sea, tienen la enseñanza organizada así, varios niveles dentro de un curso. Entonces, en la página de la red de currículum multinivel hay algunas, hay algunas lecciones, algunas unidades didácticas multinivel y algunos vídeos que muestran cómo, impar, cómo imparten ellos una educación inclusiva. Eh, bueno, y o sea, la verdad que nuestra, nuestra intención también es un poco continuar con, con los centros que han participado en ese proyecto para colgarse en sus unidades didácticas multinivel en la red. Pero bueno, como todavía no hemos pedido el termiso y todo eso, estamos todavía en ello. Mm. Muchas gracias. Pues sí. ya nada, despedir el, esta segunda sesión del ciclo con la Universidad Autónoma de Madrid, investigando nos transformamos. Muchas gracias, Asunción. Muchas gracias, Señor. Uh -huh. eh, emplazamos a, a, a todas las personas que se han inscrito, que han estado siguiendo, el casi centenar de personas que nos ha seguido al próximo martes a la misma hora, a la, es, en la siguiente sesión que es, hablará distintas experiencias sobre apoyos transversales a lo largo de la vida. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, cuídense. Y gracias por la invitación. Gracias a vosotros.